Hola muchachos, ¿qué tal? Mi nombre es John Como este es otro video tutorial de la serie de el, la configuración e instalación de nuestro servidor Ubuntu Server 16.04 Con los servicios de eh, Postgres, Ruby on Rails, todos eh, en esta serie lo vamos a correr en Docker, ¿no? que es un sistema de, de contenedores para poder ejecutar aplicaciones, ¿no? altamente escalable, altamente este, portable inclusive de hecho ahorita en este video tutorial lo que vamos a hacer es que vamos a ver eh, ciertas cositas que, que, que podemos hacer con, con Docker como por ejemplo copiarnos eh, imágenes a partir de eh, contenedores que, que estén corriendo en un momento dado en nuestra, en nuestra máquina en, para estos ejemplos pues vamos a trabajar con el, con, el, con la imagen eh, básica que trae que trae eh, Docker que es la que se llama hello world de, ya la habíamos descargado este, y para nosotros ver que la tenemos disponible simplemente lo que escribimos es docker eh, images ok entonces ahí la tenemos disponible ahí la tenemos disponible y podemos inclusive mandarla a ejecutar, mandar a correr esa, esa, una instancia, mejor dicho, una instancia de esa imagen, convertirla en un contenedor que esté eh, que esté disponible para usar, okay, que esté disponible para usar. Eh, de hecho, podemos eh, hacer una, una lista de los contenedores que tenemos corriendo, Docker ps -a para ver todos los contenedores, no tenemos ninguno corriendo. No está en estatus ni exit, ni paused, este, ni, ni running. Eh, ok. Ahora <coughs> vamos a ejecutar nuestra nuestra. o vamos a crear un nuevo contenedor a partir de esa imagen de, de esa imagen de de, de Docker. ¿no? Eh, lo que hacemos es que escribimos Docker run. ¿verdad? que es para ejecutar una, una imagen, menos menos name, vamos a llamarle eh, hello world, ese es el nombre que le vamos a dar, y a partir, fíjate que el primer, eh, tenemos el comando es docker, la función que vamos a ejecutar ¿verdad? va a ser run, le vamos a pasar el primer parámetro ¿verdad? que va a ser menos menos name para definir cuál va a ser el nombre que, o el identificador que vamos a utilizar. O sea, no es el identificador propiamente, sino es el nombre que nosotros le podemos dar. Para que Docker no le escriba un nombre aleatorio, sino nosotros mismos se lo definimos. Y de último, le vamos a escribir este, la, el nombre de la imagen. La que vamos a, a trabajar y la imagen que tenemos se llama Hello World. Ok. Damos enter. Ok, le ejecuta la imagen, verificamos que todo esté bien. Docker ps -a y ahí está. Okay, el nombre, el nombre es hw y está, el estatus está que se está salido de ahí. Estamos, no hemos salido de allí. O sea, él solo abortó la, la, o sea, entró, creó, hizo, mostró los mensajes que, que están dentro de la propia Dentro de, dentro de la propia imagen y se salió de la imagen básicamente pero el contenedor está creado y ya habíamos hecho algunos eh, algunos ejemplos el video tutorial anterior acerca de cómo de cómo este ejecutar eh, instancias y que, porque pudiéramos ejecutar varias instancias o sea varios contenedores a partir de la misma de la misma imagen ¿no? eso, eso ya lo sabemos ahora este, supongamos que yo sobre esa sobre esa instancia o ese contenedor que ahora se llama HW yo hago puedo hacer eh, N cantidad de, de cambios, ¿no? Puedo, supongamos que sea una imagen de un de un sistema operativo Ubuntu, pues yo puedo, por ejemplo, instalar allí dentro de ese contenedor Ruby on Rails, puedo instalar o puedo instalar PHP, puedo instalar diferentes servicios diferentes servicios y, y diferentes cosas que yo puedo que yo puedo instalar después nosotros vamos a ver cómo hacer para conectarnos a una máquina virtual con un sistema operativo dentro de, del mismo Docker no o sea con un, un contenedor que tenga un sistema operativo completo o, o con, bueno sí completo entre entre comillas no porque recuerden que Docker lo que hace es que este él se trae el kernel eh, el kernel las librerías los runtimes eh, todo lo que es la, la parte de ejecución de los de los de de lo que necesita la propia máquina para correr ok entonces este podríamos verificar eso pero ahorita lo que vamos a hacer es que va, a partir de este de esta de esta de este contenedor que tenemos que hemos creado que hemos sí, creado a partir de, de, la, de la imagen hello world de hecho aquí está dice o sea, el contenedor con el nombre hw Está usando la imagen Hello World Ok Ahora Yo le puedo hacer múltiples cambios Le instalo lo que yo necesite Y tal, tal Nosotros ya vamos a ver y conectarnos Ya se los dije Este Y bueno nos salimos De eh, De la máquina Salimos del contenedor Salimos del contenedor Ok eh, Y necesitamos hacer una copia De ese contenedor Ok porque De esa imagen A partir De este contenedor que tenemos corriendo, si nosotros le, dimos, le decimos Docker Images fíjense que aquí yo tengo una sola imagen, que es la imagen Hello World, que es la que nosotros nos descargamos en el video tutorial anterior, ahora yo necesito crear una imagen a partir de este contenedor que hemos que hemos mandado a ejecutar a partir de, de la instancia de ese contenedor, es muy fácil Docker. Es muy, es muy sencillo todo lo que lo que podemos hacer con Docker, pero lo, fíjense lo que vamos a hacer, le escribimos docker commit, ¿verdad? docker commit. Y le decimos cuál es la imagen que queremos, eh, perdón, el contenedor, el cual queremos hacer una copia. El contenedor se llama hw. Y simplemente lo que hacemos es que le damos el nuevo nombre que le vamos a dar a esa a esa imagen vamos a suponerle vamos a escribir new hello world world new hello world de acá él me hace una copia de o sea me crea una imagen nueva a partir de ese repositorio que tenemos corriendo allí ¿cómo como cómo nos damos cuenta bueno escribimos docker images boom Ahora nos, da, nos damos cuenta que Hello World, New Hello World, es otra imagen que es una copia del de contenedor que tenemos aquí, cuya base de imagen es, es Hello World. Okay, esta es la nueva imagen que se creó a partir de, de una instancia de imagen que estaba corriendo anteriormente. Okay. también nosotros pudiéramos este, exportar eh, en un formato en el cual el mismo Docker pudiera en un momento dado eh, importar para poder eh, eh, hacer portable una, una imagen completa. Ok, una imagen completa, es decir, algo, hacer algo así como un snapshot, ¿no? pero no es un snapshot porque. Este, aquí se está haciendo la copia completa De hecho, aquí me dice el peso El peso que tiene esa imagen nueva que tenemos, que hemos creado New Hello World Y entonces yo puedo crear, yo puedo ejecutar ¿verdad? Docker Run Menos menos name Le digo el nombre New HW que es New Hello World Es un nombre cualquiera yo le puedo colocar cualquier cosa ¿verdad? Pero voy a utilizar eh, como base la, eh, la imagen new hello world. He enter, ¿verdad? él hace la copia, el eh, perdón hace la ejecución y entonces vamos a ver que, cuáles son las instancias que tenemos disponibles. Tenemos eh, dos, dos, este, contenedores, dos contenedores. Los dos están en estatus. Exit, ex, o sea, salidos, salidos están, están apagados, digamos. Son máquinas virtuales que están apagadas. O son contenedores que están apagados. Uno se llama HW, que es eh, que viene, que su base, su imagen base es Hello World. Y tenemos otro que se llama N piso HW, que es New Hello World. Que es, es, eh, su base de imagen es New Hello World. Ok, de esta manera, pues, este, podemos tener copias de, de imágenes. Copias de imágenes hacer copias completas de imágenes según lo que nosotros necesitamos pero también la podemos hacer portable es decir, podemos exportar cualquiera de esas imágenes para poderlas llevar en un pendrive o subirlas a al, al, a, un, a cualquier de este servicio de, de almacenamiento en la nube por ejemplo, portable es completamente portable lo pudiéramos inclusive subir a GitHub donde donde nosotros este, la necesitemos ¿no? Para después descargarla y poderla importar también Es ¿no? una, una de las opciones Ok este, ¿cómo, ¿Cómo hacemos eso? Bueno, fíjense que en mi directorio No tengo nada Si yo listo los archivos Yo digo ls-la Y no tengo En realidad, bueno, son los archivos Bases de, de Del sistema ¿no? de, de, de, mi, de mi carpeta de del home, de, de, mi usuario, de mi usuario este, no tenemos nada ningún archivo ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a exportar esa máquina virtual para poderla por ejemplo copiar en un pendrive o donde nosotros eh, lo necesitemos ¿no? este, simplemente lo que hacemos es docker, docker save decimos docker save le decimos cuál va a ser el nombre de la imagen eh, que yo quiero hacer la copia supongamos que lo voy a hacer a partir de hello world ¿verdad? y simplemente le digo menor que perdón mayor que símbolo de mayor que y le voy a decir cómo se va a llamar esa, ese archivo de imagen entonces le voy a llamar hello hello world hello world .tar que son archivos comprimidos son archivos comprimidos que él luego puede importar en un momento dado así supuestamente hizo una copia verdad debería haber hecho una copia si nosotros listamos los archivos que tenemos dentro de nuestra máquina nos vamos a dar cuenta que tenemos hello world.tar ¿Okay? entonces ese archivo es el que nosotros nos podemos exportar en un momento dado cuando lo necesitemos Ahora, las imágenes en la, en la lista de imágenes Nosotros tenemos Tenemos eh, New Hello World y tenemos Hello World También podemos eliminar imágenes Eliminar imágenes que tengamos eh, disponibles ¿no? Es muy fácil eliminar una imagen completa ¿okay? Pero fíjense algo Docker RMI para eliminar una imagen RMI Y el nombre de la imagen que sería... Sería hello world Fíjense qué es lo que pasa Él me está diciendo que hay un conflicto El demonio tiene un conflicto en eliminar esa, esa imagen Porque resulta ser que está referenciada a contenedores De hecho dice el contenedor este Está usando la imagen referenciada O sea, se puede eliminar de manera forzada Simplemente dándole menos F Que es para forzar O lo que deberíamos hacer es que deberíamos Eliminar el contenedor Porque así sí se debe hacer Así sí se debe hacer Eliminar el contenedor Antes de eso vamos a hacer una lista de los contenedores Eliminar el contenedor que usa la imagen Hello World Para poder después eliminar la imagen Hello World ¿Okay? Entonces el contenedor es HW Por tanto yo debería darle un, eh, un Docker RM Y el nombre de HW Debería haberla eliminado Para saber, le damos ps-a Ya no está Ya no aparece No aparece en nuestra imagen Aparece no solamente en mi hello world Y ahora sí la podemos eliminar RMI hello world O sea, es, eh, me vas a borrar la imagen hello world Ok, de hecho Vamos a hacer una lista Fíjense Vamos a hacer una lista Fíjense que aquí está la imagen es la imagen que Hello World, esa es la que vamos a eliminar RMI Hello World okay. Entonces, este, si, si hacemos una lista de las imágenes ya no aparece okay. Solamente aparece New Hello World Ahora, eh, recuerden que esa máquina la hicimos portable Es decir, tenemos un archivo desde el cual nosotros podemos eh, importar esa imagen si nosotros la llegamos a necesitar verdad de hecho lo escribí mal escribí hello mal <risa> ok este eh, podemos inclusive vamos a cambiar el nombre a MB, a hello world hello world y le cambiamos el nombre ok ok ya ahora sí ahora sí chévere ahora esa imagen que la tenemos allí, verdad? que depende de, de lo que contenga ese contenedor, en este caso pues es una imagen muy pequeña, que lo que pesa son kilobytes, este, pero pudiéramos tener este, un sistema operativo completo allí, en, ese, en esa imagen de contenedor. Podemos importarla de nuevo, porque si le, si le decimos Docker Images, ya sabemos que tenemos una sola disponible. Ahora vamos a importarnos desde este archivo, a partir de este archivo, vamos a importarnos una una esa imagen pues para tenerla disponible en nuestro sistema docker entonces escribimos docker load ¿verdad? menos i verdad que es el que eh, lo que va a hacer es prácticamente importar ¿no? importar el, el... bueno de hecho podemos ver la ayuda help, help. input significa input o sea es decir listar la entrada porque el archivo de entrada dicho. Entonces, podemos el archivo, nuestro archivo de entrada este se llama hello world.tack aquí le doy enter me dice imagen cargada me dice cómo se llama la imagen y cuál es el tag o la etiqueta de esa imagen si nosotros hacemos un ahora un docker Images, Boom. nos damos cuenta que ya nos cargamos esta imagen, okay. entonces de esa manera muy fácilmente podemos exportar imágenes, almacenarlas en archivos.tar que luego pudiéramos importarla, okay. es un archivo, un archivo comprimido. Que luego nosotros podemos eh, utilizarlo. ¿no? Eh, ahorita eh, yo estoy justamente es en mi máquina virtual. Estoy, estoy logueado en mi máquina virtual. Y yo pudiera traerme esa imagen a mi sistema operativo anfitrión. Existen diferentes formas de, de cómo hacerlo. Por ejemplo, compartir este archivos entre la máquina virtual y este. Y nuestro sistema operativo anfitrión pero yo prefiero utilizar el scp es un comando que sirve para eh, copiar archivos desde de, entre entre de manera segura inclusive de manera segura eh, entre eh, por, utilizando el protocolo ssh entonces si nosotros vemos este es nuestro nuestro nuestro power directory, el current directory, o sea, el directorio actual de trabajo, directorio actual de trabajo, este en nuestra máquina, en nuestra máquina virtual. Y tenemos este archivo que se llama hello world.tar. Ahora, eh, desde mi sistema operativo anfitrión, desde mi sistema operativo anfitrión, lo que voy a hacer es que me voy a copiar este archivo para tenerlo disponible para tenerlo disponible aquí en, y yo poderlo pasar a un pendrive no sé, cualquier cosa eh, desde los sistemas operativos de, de eh, basados en Unix es muy fácil porque tenemos un, un programa ¿verdad? un software, una aplicación interna que se llama SCP que ya viene con, con el sistema operativo instalado okay, desde Windows si sí tienen que Utilizar otras soluciones Existen otros programas que nos van a servir Para hacer este, Las copias Vamos a ver si lo tengo disponible Por aquí Ok Esta, esta dirección Se las voy a dejar en, en la descripción del video Pero el programa que van a utilizar Es PSCP Es este que está aquí Un archivo de 64 bits o de 32 bits Para Windows Para Windows entonces, es una, una herramienta que sirve para hacer lo que yo voy a hacer aquí ahorita, ¿okay? Entonces, pero para eso pues tienen que investigar, buscar cómo, cómo hacer, cómo utilizar PSCP PSCP, cómo utilizarlo este, En realidad no creo que sea tan complicado, pero aquí en los sistemas operativos basados en Unix Como Linux y Mac, pues no, no necesitamos instalar absolutamente nada Básicamente lo que hacemos es que le decimos eh, arroba en 192.168.56.101, dos puntos. Y nuestro directorio de trabajo dijimos que era homebj. Home /bj, slash bj. El archivo que me quiero copiar que se llama hello world.tv. Hello y lo voy a copiar a mi escritorio o sea, lo voy a copiar aquí voy a copiar aquí, aquí afuera entonces lo voy a copiar a mi escritorio desktop ¿okay? si el archivo lo consigue o sea, si no hay ningún rollo con el SSP debería copiar a ver, vamos a ver qué pasó qué pasó qué pasó si fue que me equivoqué aquí 168 16101 Metallica okay. Y me lo copió en el escritorio Y fíjense que aquí me apareció el archivo o sea, Este archivo Es el que Yo puedo Yo puedo Copiarme Y llevármelo en un pendrive Donde sea y puedo este, Importarlo en mi máquina de hecho, este, de manera muy fácil puedo compartir archivos entre, entre mi máquina virtual y, y, mi, y mi máquina anfitrión. Ahora, yo tengo dos, eh, dos imágenes ya listas que las voy a también a publicar en, en la descripción del video, para que, eh, es que son las que vamos a utilizar para correr eh, nuestro servidor nuestros nuestro servicios de Ruby on Rails y de y de Pogres SQL respectivamente ¿no? yo las tengo, déjenme buscarlas uh, tengo uh, ok tengo aquí Yo tengo dos listas aquí Dos listas aquí okay, Que las vamos a usar las Vamos a usar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que me voy a copiar Desde mi local hasta la máquina virtual Va a ser muy fácil Porque aquí lo que voy a hacer es que El origen Va a ser www Docker Y vamos a utilizar esta que está aquí o vamos a copiar asterisco.tar o sea, todas las que tengo con la extensión punto .tar la voy a copiar hasta mi máquina virtual en la dirección home bj eh, si, si nos damos cuenta aquí lo único que tenemos es hello world.tar ¿verdad? Una esta es mi máquina virtual, esta es la terminal de mi máquina virtual ahorita cuando yo copie desde mi máquina anfitrión hasta la máquina virtual deberían aparecer allá, deberían aparecer aquí las otras dos imágenes que me voy a importar okay. una es Postgres y otra es Rail 5 ya, ya lista Okay, ahí se está copiando desde mi sistema operativo Anfitrión hasta nuestra máquina virtual. Que okay, dependiendo del tamaño de la imagen, pues se va a tardar más o menos. Que okay, ya copió la primera, pobre pues punto tarde. De hecho, podemos inclusive hacer una lista. Se va a tardar un poquito porque está trabajando. ¿eh? Ya tengo Hello World, tengo Postgres y tengo Rails, pero Rails está siendo copiado en este momento, ok. Entonces, este... Hay muchas personas que me dicen que todo es más complicado en, en los sistemas operativos basados en Unix, cosa que es completamente falso. Existen cosas que de hecho son mucho más complicadas hacerlas en Windows. Este, por ejemplo, yo no tengo que descargarme absolutamente nada para eso, ya lo copió y bueno, este, ya la tenemos disponible. Entonces, en nuestra máquina virtual, en nuestra máquina virtual ya tenemos tres archivos disponibles para poder importar. Okay, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, vamos a importar rel5 y vamos a importar postgres.tar. ¿Cómo dijimos que se hacía eso? Fácil, docker load menos i porque es el archivo de entrada. Y voy a decir pogres.tar, va a ser el primero. Se va a tardar un poquito porque son imágenes que pesan entre. Creo que Postgres me dice que fueron como 300 megas, 264 megas, y la otra sí 731 porque tiene un sistema operativo Debian. Eh, allí, ese es un contenedor que tiene un sistema operativo Debian, que es Rails 5 ya configurado con Ray 5 y todo lo que necesitamos correr. Ahí está corriendo. Si, si nosotros este, no tuviéramos esas, esas este, máquinas, eh, o esas imágenes, mejor dicho, esas imágenes listas, este proceso, este mismo proceso que está haciendo aquí ahorita, lo tuviéramos que hacer descargándonos de internet. Entonces, con las conexiones que tenemos... Aquí en Venezuela, pues se hace un poco complicado, pero yo ya las tengo listas. De hecho, eh, voy a subir eh, los archivos, tanto porre.tar como rel5.tar, eh, a mi, a mi, a una carpeta compartida que en, en el en Google Drive, este, para que ustedes se lo puedan descargar allí y no utilizar el Docker Hub, porque fácilmente yo pudiera haber subido solamente la de Rails 5 que fue la personalizada porque ya tiene cierta tiene por ejemplo la gema device instalada ya tiene varias cosas de ahí eh, yo la preparé más o menos para el desarrollo de aplicaciones eh, como, como yo la necesito eh, y la pude fácilmente haber subido de, de, de manera pública a Docker Hub y se lo hubieran descargado pero se hubieran tenido que descargar 700 megas y ese proceso es bastante lento ¿no? bastante lento entonces yo prefiero que ustedes se descarguen el archivo .tar desde la carpeta compartida que les voy a poner el, el enlace en la descripción del video para que ustedes se puedan descargar los dos .tar, los tienen, los, los almacenan en un, en un pendrive y lo pueden llevar a donde quieran ¿no? o lo pueden mantener en su, en su computadora. Fíjense, nosotros ya, este, ya, ya nos cargó el Postgres, si, si hacemos un Docker Images, ya tenemos New Hello World. Tenemos pogres y tenemos hello world. Okay, tenemos esas dos. De hecho, le vamos, vamos a eliminar docker-rmi. Docker ya no la necesitamos. Menos f para que sea forzado. New hello world. Okay, y él la, la elimina. De hecho, elimina las imágenes. Lo, perdón, los contenedores Creo que debe haberlo eliminado los contenedores Vamos a verificar No lo eliminó Así que vamos a tener que eliminarlo de manera De manera... Ah, no, sí, sí no, no, no lo eliminó, pero tendríamos que eliminarlo de manera O sea, lo desvinculó, digamos Con la imagen esa que teníamos Con la imagen New Hello World Vamos a eliminar, docker, rm, chévere, eliminó, verificamos, no tenemos contenedores eh, corriendo, y docker images, eh, tenemos hello world, tenemos Pogres de hecho vamos, bueno, no voy a eliminar hello world todavía, y voy a cargar, ya sabemos que tenemos a Postgres y a Rails 5, ahora voy a cargar este rel 5, simplemente docker load docker load "-i", y entonces la que vamos a importar va a ser rel 5 eso va a tardar un poquito, pero la vamos a tener este, disponible para, para empezar ya a desarrollar nuestras aplicaciones en rel 5 y en Postgres okay. De hecho vamos a crear un, un proyecto de prueba Proyecto de prueba para que ustedes se den cuenta Como, como que eh, se crean, se enlazan se, se, crean, se, se ejecutan contenedores, se enlazan contenedores No se mandan a ejecutar en segundo plano okay. esas son algunas pruebas que tenemos que hacer se ahí está cargando Las partes, cada una de las partes de, de, esa, de ese archivo okay. Se los trae se va a tardar un poquito, son 534 megabytes la base todo, todo, todo todas las capas este, pesan 700 y pico fue lo que, lo que vimos aquí 731 megas se va a tardar un poquito la versatilidad que tiene que tiene Docker es que inclusive es muy, o sea es muy fácilmente escalable es decir nosotros pudiéramos eh, estar ejecutando en producción digamos producción eh, un contenedor o varios contenedores con diferentes aplicaciones en ellos en ellos y si supongamos que esa que ese contenedor está siendo focado por muchas peticiones eh, por usuarios y tenemos ahí aplicaciones que almacenadas eh, pudiéramos pudiéramos inclusive clonar esas, esas este eh, esos contenedores y mediante un sistema de balanceo de carga de manera muy rápida pudiéramos escalar entre 1, 2, 3, 4, 5, 10 contenedores o n cantidad de contenedores y todos trabajando al mismo tiempo en una misma máquina virtual okay, o en una misma o en varias máquinas virtuales Eso no, es la infraestructura que se genera es bastante, bastante versátil. Muy, muy versátil. Fíjense que aquí ya terminó. Este, cargó la imagen esta, que es una imagen personalizada. Por eso porque le coloqué mi nombre. ¿verdad? Rail 5, versión 1, porque es la primera versión de que, que hago acerca de esa máquina preparada. ¿Qué hice? Este, y si nosotros le decimos, o escribimos, Docker, Docker Images, ya tenemos disponible Ya tenemos disponible Nuestras tres imágenes listas Para trabajar Tenemos tanto Rails 5 Que es una máquina virtual basada en Debian ¿Verdad? Como sistema operativo base es Debian Este, ya tiene instalado Rails Y Postgres Lista para Para ser eh, Trabajada, ejecutada bueno, yo creo que este eh, ya estamos bien por hoy por, con este video tutorial, espero que lo hayan disfrutado. Eh, no se olviden suscribirse a mi canal eh, y darle a me gusta al video. Traten de compartirlo en la medida de lo posible que ustedes con, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de clase. Y espero les haya gustado. Mi nombre es Geomarben Como y los espero en el siguiente video tutorial. Muchísimas gracias. Bye bye.